como docentes, participamos en consultas, referéndum y movimientos de carácter ciudadano o de carácter gremial. Es importante favorecer una participación responsable y basada en los principios de una cultura política democrática. Los docentes tenemos una especial responsabilidad para evitar que el ciberbullying se configure en un nuevo tipo de violencia entre los miembros de las comunidades de estudiantes y docentes de las escuelas. En cada una de las esferas del sistema educativo, los profesores